¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a La 4 y Fuerza, Programa yeah. de Paua.cl donde hablamos sobre las noticias de videojuegos ocurridas durante la semanita. Soy Snow y junto a mí me acompañan Metaru, una vez más, oh. y Tenecan, que vuelve de sus vacaciones. Uh, esto es como. Yeah, oh, es estaban aquí, no los noté. Bienvenidos. Star. Al episodio. Que, espérate, ¿qué número de episodio es este ya? Vamos en el programa número 39. ¡Wow! Oh, ha pasado tanto tiempo. Nos faltan 30. ¿30 para ya, ya, Ya, ya, ya, ya. Íbamos ya. <risa> tan bien, ¿verdad? Sí, Llegamos. tan bien. Sí. Siempre siempre te llego yo con el chiste de no, desubicado. El desubicado. Pasáis una semana en Chile, güey, bueno, y al tío se va a perder al tiro. Sí no sí terrible sí oye eh, de antemano eh, debido a que nuestro proveedor de internet se encuentra medio rancio en este momento posiblemente el programa <risa> lo tengamos que cortar pero aún así eh, los pueden escuchar uh. a, y unos ver los pueden ver a través de YouTube al día siguiente ya lo estoy subiendo casi inmediato tratando lo menos sí no no sí si, no, si, si se lo perdieron mal pero pueden redimirse sí Así que, bueno, empezamos ah, con las no, noticias de esta. Sí, <ríe> vamos a empezar con las noticias de esta semanita, porque por sí pensamos que iba a ser una semana muy tranquila, pero no. No, no, no, dijimos, no sí, eh, eh, va a ser tranquilo. La semana que el Telegram no estuvo fue una semana muy movida. Dijo, ahora que vuelve el Telegram, las noticias se van a calmar. No, eh, no pasó no. nada. <risa> Oye, pero yo digo, vale, espera, no. yo, estaba, yo estaba viendo la pauta y yo creo que lo mejor es que parte el Telegram. Vale, ya para qué parte el TNT. Sí, tengo las no, sí. la noticias más soft. Tengo las noticias sí, más tranquilas sí, sí, sí. de la semana. Vamos a partir con una noticia muy wholesome para la gente que disfruta de Stardew Valley. Porque Stardew Valley llegó a los 20 millones de copias vendidas. Lo curioso es que de esas 20 millones de copias vendidas, 13 millones son en PC. Quizás no es tan curioso, la verdad, porque la, es un juego que se popularizó mucho más en computador, en Steam. Así que no, no es raro. Pero es una linda... Es una linda marca, sobre todo teniendo en consideración que ya pronto se debería estar. Deberían aparecer noticias. Lo más probable es que nosotros lo cubramos apenas aparezca. Pero el juego nuevo de Concernedape, que sería el juego este de hacer chocolate, ¿no? Sería bueno que tuviéramos noticias pronto de ese juego. Pero eso, lindo, linda marca para, para Stardew Valley, que es un juegazo. Si no han jugado, jueguenlo porque mucha gente me ha dicho así cuando subo fotos a Instagram de Oh, miren, estoy jugando Stardew Valley con, no sé, con la Valky, con mi pareja. Y me dicen, hermano, así me mandan un mensaje y me dicen, Stardew Valley me salvó la pandemia. Así, así en ese en ese toque. Ah, okay. Así que si no han jugado, jueguenlo disfrútenlo. Está muy sí. bueno ese juego, me encanta. No, y, y, y doy fe de que es el tipo de juego que la gente que no juega usualmente juego puede realmente disfrutar. Así Corre. que si, por ejemplo, si alguna vez quieren que sus mamás jueguen, invítala a jugar a Stardew Valley. No, bueno, sí. ahora sabemos que es una de las más vendidas que tiene acceso a mods. Y hay gente que ha hecho unos mods que son una cantidad de contenido nuevo para el juego increíble. Sí, y no solo mods, sino que reskins y un montón de como juegos que son parecidos a Stardew Valley y que son muy buenos también. Pero bueno, es bueno de ver el, el original, porque Star Diwali la verdad es que es un juegazo. Sigamos, tenemos noticias de Summer Game Fest esta semanita, porque se anunció por fin la fecha y va a ser presencial este año, si no me equivoco el último presencial fue el 2019, así que ya estamos volviendo de a poquito a la presencialidad en cuanto a estos eventos y sería el 9 de junio, no falta tanto, de hecho falta exactamente un mes. Porque sí. hoy es 9 de, de mayo, ¿cierto? Exactamente un mes para Summer Game Fest. Estaba justo el otro día agachando que eh, para el Summer Game Fest del 2020 fue, que, uh -huh. o del 2021, no me acuerdo cuál de los dos, que se anunció por fin el lanzamiento del Elden Ring. Así como para añadir la noticia 2000, del Elden Ring sí. de, de la semana. Sí, ese fue el 2020, porque el 2021 ya estaba mostrando de que ya estaba casi listo. Yo la fecha. Que, en el Game Fest Esperemos que haya una, no, una noticia Game similar ¿Sí? sí, Summer Game Fest No, lo que pasa es que no, no lo anunciaron Sino que sacaron como el, el trailer, trailer de Ok, esta cuestión no es mentira Aquí estaba por fin el juego y ya estamos por lanzarlo sí. Porque si no me wow. equivoco se había mostrado el 2019 Y en Summer Game Fest Mostraron como por fin el trailer Como real ya sí, de fue, ahora fue sí el ya el juego sí. va a salir Fue el 2020 Ahí. porque el 2021 En, eh, en el Video Games Awards Tiraron la fecha Yeah, yeah, yeah. De cuando iba a salir. Sí. Bueno, wow. algo así, algo así. Pero bueno, sí. bueno a ver que ya tenemos fecha para Summer Game Fest. Y ojalá tengan Hoy, una, una noticia sí. de ese calibre, ¿no? Sí, oye, ahí tenemos que hacer la consulta interna y lo vamos a conversar si que vamos a hacer retransmisión o no. Estaría bueno. A ver, a ver si se anima. Si, sí, sí, el proveedor de internet correspondiente uh, a sí, también <risa> <risa> Trataré, trataré sí, de ver si a me pido ese día. Porque igual le agotador. Sí, la otra vez que hemos hecho bolsa. No, ese fue con. Sí, sí ese fue con. Sí, Se no. vio Game Awards, que mi, duró 5 horas. Mi, no, mi no. Game sí, duró. Yo no podía más, ya. Yo oh, no podía más. No, hermano. Sí. <ríe> demasiado, hermano, demasiado. A, a ser, a, no, y lo peor de todo es que siempre. Esa, esa se, se, empiezan a poner a hacer como presentaciones y se ponen a hablar, es como uno y uno está así como Juegos. ¿Dónde están los juegos? juegos? Anuncios. Mi hijo, mi, mi hijo yeah. que esto iba a hacer marketing. ¿Dónde está el marketing? <risa> ¿Verdad? <risa> yo sí bueno. oye eh, <risa> hablando, hablando de. de trailers o de cosas nuevitas. Eh, no sé si la gente que. es sido a Final Fantasy o que es fan de Final Fantasy como yo. ¿Conocen un pequeño libro que salió hace poco, eh, hace un par de años, si no me equivoco, que se llama eh, Norse Myths que inspiraron Final Fantasy VII, o sea, mitos nórdicos que inspiraron Final Fantasy VII. ¿Sí? Ese es un libro que publicó MJ Gallagher, que es o sea, un escritor que tuvo esta idea de hacer como esta investigación, slash, como tesis casi, de toda la mitología nórdica que había inspirado a Final Fantasy VII, la referencia. De hecho hay un video en YouTube muy que les puedo recomendar también, que no me acuerdo cómo se llama el canal, creo que se llama Max Rat uh -huh. que tiene todo un video también sobre como este desglose de las referencias religiosas que hay en Final Fantasy VII eh, de referencias de, de referencias de religión cristiana de, religi de, de mitos de, de otras, otras digamos religiones también, y este compadre Envy Kallager, anunció que va a sacar otro libro que es los mitos griegos que inspiraron Final Fantasy VII también, así que como digo, el primero por lo menos es un, eh, un eh, libro que está muy, muy recomendado para la gente que es fan de la franquicia, fan del juego. Fan del juego. Eh, y este esperemos que sea igualmente bueno y que sea inspirador de, de varias también otras teorías y cosas por el estilo. Mientras más contenido de Final Fantasy City de para mí, mejor. Así que, ojalá yo, yo, siga Yo, yo estoy seguro que el de contenido paz. relacionado a Final Fantasy III no, no se va a votar en, el, en un futuro cercano. No, nunca. Nunca. Eh, en otras noticias, hablando de JRPGs también, salió este, este viernes que yo saqué video. Eh, saqué un video el viernes con la Pablis, que es la gente que no la conozca. Ella es la violista de Cuarteto Bronte, que es una banda también, banda cuarteto de cuerdas que hace música de videojuegos también, entre otras cosas. Eh... Y entre paréntesis van a estar tocando con Pokerus también ahí, les paso el dato. Eh, ahí en el, en el Cariolita, que no me acuerdo exactamente cómo se llama la sala, pero él es, es, es, un, es una sala que tiene. que está dentro del Cariola, pero está abajo. Y es un poquito más chica, pero es bien bonita ahí. Eh? La están reabriendo. Y de hecho, ese va a ser como el show de, de el reopening de la sala. Así que eh, busquen a Pokerus y a Cuartito Brunte en Instagram y van a encontrar toda la información. Pero bueno, este viernes yo saqué un cover de "Short of Dreams, que es, de, que es el tema, del mapa principal del Chrono Cross. Eh, y esto es parte de un disco que es de Game Groups, que es, una, es digamos, un label de música de videojuegos con el que yo trabajo bien seguido. Y este disco la verdad es que está muy, muy bueno. Obviamente salió en conmemoración, casi alcanzó a salir con el lanzamiento de Chrono Cross Radical Dreamers, ¿cierto? Eh, tiene 16 temas Y la verdad es que son todos muy buenos Está también, eh, para mencionar a algunos otros artistas Está Ian Martin, que hizo una versión Preciosa de Radical Dreamers Que si la gente que cache Chrono Cross Va a cachar inmediatamente cuál es ese tema Que es maravilloso eh, no, Hay dos temas de Chrono, de Chrono Cross Que siempre llegan al corazón Que son la intro Y el tema del mapa Sí, el tema del mapa lo hice yo Y Radical Dream es que es uno de los temas finales del juego Que es pre precioso, si no lo cachan por favor vayan a chequearlo Sí eh, eh, Freddy Hathen, Hathen que es un muy buen amigo mío Hizo eh, un tema también Que es el que orquestó Proof of Hero, de mi último EP Y eh, también está de Plasmas que Hicieron un cover de el tema de pelea Que es Brink of Death Así que muy muy recomendado el disco Tiene muchos muchos temas muy bien arreglados Muy bien mixeados, masterizados, todo. Así que está muy bueno el disco, muy recomendado. Sí. Oye. Y eh, para complementar las noticias de Chrono Cross, yo me, me spoileé técnicamente esto. Si no han jugado, el, si no quieren spoilearse nada de, de, la, de la reedición del Chrono Cross que salió, eh, les recomiendo que no escuchen esto, que lo escuchen después o que lo salten, no sé, un minuto de, de, de, de programa en, en, después en, el, eh, en Spotify y en YouTube. YouTube. Pero leí ayer justo en Reddit y lo confirmé porque estaba ahí en YouTube que la nueva edición de Chrono Cross tiene un final nuevo. Tiene un final nuevo, si no me equivoco es una cinemática. Eh, y obviamente esto despertó teorías de que oh, acabas que vayan a sacar un una nuevo juego de Chrono Cross o de, de la saga Chrono. que Me acuerdo que en algún momento le habían puesto nombre incluso y después se canceló. Eh, pero bueno lo, por el momento lo que sí se sabe es que la nueva edición de Chrono Cross que es el de Radical Dreamers Edition tiene un final nuevo que confirma algunas cositas que eran teorías que estaban dando vueltas desde hace muchos años eh, así que muy recomendado yo voy a seguir de hecho mañana jugando Chrono Cross en stream así que si quieren seguir jugándolo conmigo están completamente invitados e invitadas a ver el stream eh, y claro básicamente eso esto despierta teorías y despierta posibles digamos ideas de que pueda haber una secuela en algún momento, ya, muy, pero muy... sin sin dar, sin dar spoilers. ¿Tú jugaste como ese relanzamiento de Chrono Trigger que hubo en la DS? Eh, no no lo he jugado ya. No no lo he jugado. porque ahí había como un final extra nuevo que técnicamente conectaba finalmente Chrono Cross con Chrono Trigger. Sí, Chrono Trigger Chim. ya. Esto va como por ese lado. No, no, no o sé, sea, digo que, no, sí, no digo que lo también, también los conecta un poco. Lo que pasa pues es que hay varios, hay varios personajes. Hay varios personajes dentro del Chrono Cross que son referencias a personajes del Chrono Trigger. Hay personajes que derechamente son del Chrono Trigger y que aparecen como, como visiones de otro timeline, ¿cierto? De otro, de otro, de, de otra línea temporal. Pero hay otros personajes que podéis jugar con ellos y que son como referencias, entre comillas, eh, a otros personajes. Eh, si no me equivoco Lo que se confirmó en este Que lo leímos ya la pasada el post de Reddit Se confirmó que uno de los personajes que aparece en el principio Que es Gail, eh, Es Mouse, si no me equivoco eh, de, de Chrono Trigger Es una cosa muy rara Y bueno, está dada también la teoría hace muchos años De que Glenn, que otro personaje Era como una reencarnación de Frog Es decir, hay muchas cosas que aparentemente esta, esta, como Este nuevo final Como que también conecta con Chrono Trigger y sería bueno que también diera como el puntapié para que hicieran otro juego de la saga Chrono. Que estaría muy bueno. Ay, bueno sería... también una, eh... Sí, igual. Sí, como bastante vergido. No se puede decir. Sí, tener que ver, estaría... estaría. Estaría bueno que, que. Bueno, es como lo que hemos dicho siempre. Con estas reediciones lo que está haciendo Square Enix es ver cuánto público interesado hay. Así que si no han comprado el juego y quieren que haya una versión nueva de Chrono Saga. Compren la radio edición o la edición, por favor, en Steam o en la, su plataforma de preferencia. Esa sería mi última noticia, no self-promotion del día, eh, eh, la última noticia sería que este miércoles, si no me equivoco vamos a estar, eh, todavía tengo que confirmar algunas cositas al respecto, pero con la Chio, investigadora, que estuvimos haciendo el programa especial de Blizzard acá en, el, en la Cuatro y hace varios meses ya, eh, nos invitó a mí y a mi otro guitarrista, que es Jorge, nos invitó a su a su Twitch a hacer eh, un programa especial dedicado a música de videojuegos este miércoles a las 10 de la noche. Así que todavía no está 100% confirmado. Esperemos a que aparezcan en las redes sociales ya oficiales de nosotros como. Pero ahí, ahí la dejo. Ahí la dejo. Ya, si vamos, vamos a que, yo ya estoy ya, ya estoy compando afuera. Mm. Yo estoy listo. Yo, ya, ya lo estoy viendo. De hecho. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, en teoría, nos vemos el miércoles en el stream de la chica. Y dejé el link al, al Twitch de ella para que ahí. nos veamos allá. Aprovechamos bueno. de mandarle ahí un saludo a la Chivo también. Sí. Sí. Amiga de la casa. Sí, sí. Amiga Vamos de la casa. Totalmente. Eh, Esas serían chico, mis noticias. Vale, vale, Tenecan. Oye, chiquillo. Eh, tengo aquí que la conexión está muy inestable. Oh, y el Tenecan se cayó! <risa> No sería en el no que no, si tiene que si andar Perú si no se cayera. <risa> no, si estoy, si estoy, si estoy. No, pero sí. está, está, está complicado, weón. Twitch está así como con drama. Sí. Me, pregunto por qué, sí, me pregunto si esto irá de la mano con todas esas noticias que hay de Twitch, que va a estar haciéndole bolsa, weón, en la repartición de, de ingresos a los, a los creadores de contenido, a los streamers. No, bueno, no, no, no. no esa es la sí. noticia que no, no tocamos, pero que no. fue eh, como temas por no, no, un verdad. par de semanas atrás. Sí, sí. Eh, igual no nos sí. afecta porque no tenemos ningún ingreso, así que... Sí, no. sí, de o momento. Sea, el 0% de 0 sigue siendo 0. Obvio. No, no, no. O sea, si no, no me pueden bajar del cero, más... así que dejémoslo así. Más abajo del piso no podemos caer. No, no. Eh, así que voy a aplicar una reiniciada. Y volvemos con el prueba, así que denme 5 minutos Ya, ya, nos vamos Volvemos, acá ¿Qué? es donde... Ent, entra la pausa, entra el... Pausa dramática el... No, no, la, la para, pausa no. es de... Aquí es donde pondré <risa> <risa> mi aviso de Twitch Si tan solo tuviera uno Pod, po, Podría, pero no, no he configurado todavía el atajo para eso Así que volvemos en 5 minutos Ya Ahora sí, chicos, volvimos. Sí, como estaba apuntando, es que eso está mal. Está... Ah, ya estamos en aire de nuevo. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? Todo el, el estábamos pelando detrás de la cámara. No. Sí. Oh, no, no, no, Nosotros comentamos, comentamos, claro. no pelamos, analizamos, claro. La entregamos facts and logic. De, de diferentes <risa> perspectivas de la misma realidad que vivimos. Sí, bueno. Porque... Que si no opinan igual que yo, están equivocados claro, Y yo tengo la razón Oye, en todo caso, eh, lamentamos los problemas que estamos presentando eh, Y tal como lo mencioné antes Esto va a estar corregido en, en la parte que se va a subir a través de YouTube Así que si quieren vernos mejor calidad ver. <ríe> Pueden esperar cuando el episodio se emitió eh, Terecan, sí. por no me estás diciendo que se habían sí. quedado algunas noticias eh, me me tarbo justo cuando nos fuimos a, a Time Out, me recordó que habían un par de noticias más. Uh -huh. eh, una de Final Fantasy 7, que además le, le añadí otra porque me acordé de una cosa ex muy extraña que había visto en Twitter en la semana. <risa> eh, la primera es que mostraron concept art de la mamá de Cloud para el Día de la Madre en Twitter. Eh, uh -huh. ¿Qué es lo curioso de esto? Que, eh, bueno, hay todo un tema con la mamá de Cloud en el juego original. Porque aparentemente ella eh, aparece en el flashback de cuando todo esto mucho antes del, del juego De hecho es como casi pre-Crisis Core en, eh, en Que es como la precuela de, de, del Final 7 Este flashback eh, Y después en el remake aparece así como, si no me equivoco aparece Pero no estoy muy seguro si aparece o no aparece Pero bueno, están las teorías de qué pasó con ella eh, Si es que ella efectivamente, spoilers muere cuando Sefiro te ataca a Nielheim, o qué, qué onda, qué es lo que pasó ahí, probablemente si, si desarrollen real. más el personaje, claro, si quieres real, entonces como que hay, hay todo, un, todo un tema de teorías ahí al respecto, pero bueno, lo, lo, lo que pasó realmente es que mostraron conceptar del personaje en Twitter, ahora lo que se, se menciona harto es que en el Twitter de, de Square Enix Japón, que es donde se compartió este fanart, Oh, este fanart, oh, este concept art, perdón eh, Suelen usarlo como para mostrar Cosas del remake como antes De que aparezcan, es decir este, Mostraron un jefe y mostraron también Mucho del concept art Del Wall Market eh, De Midgar eh, Antes de que saliera el remake, así que eh, Es muy interesante ver lo que Va a pasar con esto, si efectivamente lo van a Incorporar, si va a haber otro DLC Etcétera, o si ya estamos cerca de que aparezca Final Fantasy VII Remake Parte 2, ojalá eh, pero espérenme que me compre una Play 5 porque todavía no tengo pero, eh, Técnicamente ese contenido como ese flashback sería como parte Yo todavía no juego el remake Pero esa parte del flashback coincidiría como con la segunda parte de Sí, de porque es cuando Cuando Claude empieza a contar la historia de quién es Sephiroth Porque al final de la primera parte Que es lo que, no. lo que eh, Vimos en el remake es decir, todo el tiempo el malo Shinra. Todo el tiempo el malo Shinra, pero llega ahí a la torre de Shinra y pa, De repente el malo es Eso es lo que pasa. Yeah. Ahora, en el remake como que lo mostraban como que siempre el malo en Sephiroth, como que siempre Sephiroth estaba ahí. Este, pero en el original no era así, Y yeah. claro, entonces después cuando, cuando quedan embarrada en la torre de Shinra, ellos se van a descansar a la siguiente ciudad que es Nibelheim y Cloud les cuenta la historia y dentro de esta historia está este flashback. De, de Cloud hablando con su mamá antes de que se fuera como a, a, a hacer como... Y la claro, escena de. Como... Se de ahí con, en llamas sí. y todo. Y es donde empiezan los Reyes. Claro, todo, todo, todo ese cuento. Y ahí es donde Exacto. ya te gusta de y tenés que estar jugando con la Wiki al lado para saber qué guay está pasando. Así. Claro, exactamente. Esa es la primera noticia. La segunda, no sé si esto es como para ya, ya horario, horario Prime, porque esto es como. Todavía no estaba en horario de, de, de, de este tipo de noticias, pero la vamos a tirar igual. Ahí, Pato, yo te voy a dejar a Criterio tuyo si quieres mostrar la imagen o no. Pero durante la semana, en Twitter se viralizó una estatua, bueno, la gente que sigue un poco el mundo no, del anime también. Salió, salió una estatua de Eren, también, eh, de Attack on Titan, en la que, creo que esa, esa no me acuerdo si iba oficial o no. Pero en la que sale Eren, digamos, desnudo, frente al espejo, en esa escena en la escena del Tata digamos. Y la internet se volvió loca, por supuesto. Y justo en el marco de eso apareció una estatua de Tifa en Twitter. Mucha gente pensó que era oficial pero que salía haciendo la, una pose que se volvió muy popular en el internet durante la pandemia que es eh, la Jack O pose que básicamente es como, casi como un twerking pero apoyándose Montrado. en los brazos en el piso <risa> Ya Le hice el guiño un después, segundo si quería, y Después si queréis lo censurá después si queréis lo censurá y... Bueno, en, fue en como el, la te estoy viendo el stream y esa wea fue como el club de la pelea, así. <risa> Claro Pero bueno Eso pasó esta semana, la estatua no es oficial yo esperaba que, que no fuera montando, oficial no porque me hubiera eso. extrañado si, sí. si fuera oficial, la verdad es que tampoco me extrañaría tanto Pero Mira, sería a, mucho a, a, más a cómo, está ¿Cómo está Square Enix en este momento? No. no La verdad es que no me extrañaría tanto, pero por suerte no es oficial Así que bueno, la gente que la, la vio en Twitter y que se escandalizó, que le gustó está, Creo la, que la está en 1,550 dólares Sí Sí, la total la meta, el craftsmanship total que tiene esa estatua es muy bueno. Okay. Sí, eso sí. Laderno, pero... no me acuerdo si era oficial, pero no, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Se cayó en mi No, no, no. Ahí volví. Ya, ya, ahí volví. Es que fui a buscar la estatua. <risa> <risa> Tengo que cerrar no. la cámara para acá, si no después me rata. Pero eh, como yo, yo, yo tenía miedo porque... No había, no había asociado con la dos tatua, Y conociendo la pose de la estatua de, de, de Tifa con la de Eren, pensé que las weas eran como acoplables. Ah, y sí, pensé que las weas eran igual por la... <risa> Es como, justo las weas funcionan así. y Es como, crea tu propia historia. Y es como, <risa> ah. <risa> me alegro que no haya ido no. por ese lado. Pero estoy seguro que alguien va a tener suficiente porque, o sea, de partida son carísimos. Sí, Primero. son carísimos. No, y de hecho saben como en el marco de, cómo hay de estas convenciones de estatuas claro sí y recuerdo que no, no, no lo comentamos un momento pero ustedes saben que existen estos juegos que son los juegos de atelier que son muy populares eh, y les suena harto, tienen como su público dicho en Japón pero en, el, en occidente igual tienen como, tienen, metieron mucho ruido mm. y en un momento existe está las estatuas que, está, que peleamos mucho con el tema de la escala de Final Fantasy 6, que era escala 1 a 6, ¿verdad? que valía 10.000 sí. 10, dólares. Uh -huh. Bueno, de Atelier, hay una estatua de escala 1 a 1, que vale 45.000 dólares. Mm. <risa> y es como... Ya. Yeah. Okay, exactamente, fue con lo mismo rastro seco. Ya, yeah, ok, gracias, te llamamos. Es <risa> bacán. En fin. Y yo acá traumado porque tengo que ir para, para comprar como 30 locos en remedio, weón. Como... Uh. En fin, oye. Ya. ¿eso bueno, esas serían mis noticias por hoy. Sí, eso ya va a terminar mis noticias definitivamente. Parte 2 Vale. Así que póngale Metaru, o Pato, no sé quién quiere continuar. Pato, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién? Quiero papel de tijera. Dale. Yo SEO, no yo SEO, Metaru. Sí. Bueno. Cobarde, cobarde, tirándome al choque al tiro, sabiendo que tengo las peores noticias. ¡Nada! No, no. Ya, pero mira, ya, no. ok. Ya, voy a, voy a partir con lo peor, pero es peor porque en verdad es malo. ¿Ya? Y ahí, ahí lo podemos mostrar Porque eh, eh, PAX East, que es una de estas convenciones gigantes que existen en Estados Unidos, eh, eh, centrada en el mundo de los videojuegos hoy en día... Y, y que hasta cierto punto es como considerada como la verdadera E3 a estas alturas porque es donde eh, hay, hay pabellones más orientados a los nuevos lanzamientos, no tanto a las grandes marcas, etc. Eh, lamentablemente, hace el, la semana pasada, el 3 de, de mayo, se dio a conocer la historia de que uno de los Enforcers de este evento forces así como para contexto es como trabajo de voluntariado de gente que trabaja con la organización del evento para ayudar a la gente es como lo, como los entusiastas te das cuenta de los entusiastas del evento que ellos prestan distintos servicios de como ayuda de aquí, aquí, dicen, aquí se llamarían alumno en práctica aquí me dicen, dicen wow me llevaron a trabajar de eh, Universidad X y me pagaron con una entrada y un completo. Ya, bueno, claro. Allá no, la situación no es muy mejor que digamos, porque igual no pagan como el, el mínimo según el lugar donde se realiza la convención y te pagan con un pase de cuatro días que fondo en realidad. Ojo, todo, hoy, no. hoy, hoy igual es, es, es la paga porque igual estos eventos no son baratos. No, ya, de verdad que no. El, la noticia es que lamentablemente esta persona. Eh, cuyo nombre era, uh, que era una chica que era Dan, Dan Good, uh -huh. no sé cómo lo oye, pero no importa, eh, lamentablemente falleció por COVID. Oh. Y las razones por las cuales falleció y por las cuales se dio expuesta al COVID, era precisamente porque estuvo trabajando en el evento. Eso me imagino, sin ir en grandes detalles, es como parte del trazado que se hace y es lamentablemente por eso. Y esto abre de nuevo el debate sobre cómo... Sí, es cierto. Estamos en el 2022, ya llevamos 3, 4 años de pandemia, lamentablemente, y eh, aún no estamos libres del de problema. No. Las cuentas de lo que es el COVID no. en sí. Entonces, ahora esto el debate sobre, por ejemplo, los expositores que hablan de que quizás todavía no es el momento de volver a los eventos presenciales, Quizá hay un, hay bueno, lamentablemente en Estados Unidos hay todo un relajo de cómo se están manejando el tema de las mascarillas, claro, de las mascarillas sí. la prevención, eh, hasta el día de hoy hay probablemente hay muy poca gente que tiene una tercera o incluso una cuarta dosis eh, de refuerzo. Hay, hay gente que no se ha puesto ni siquiera la primera ya, así que... Ni siquiera la primera, bueno, es que eso ya hay, hay un tema, porque igual hay, hay gente que no ha tenido el tiempo o lo o el espacio para ir a ponerse las dosis de refuerzo acá mismo en Chile no se no, una... no sí, piden eh, no, hay, no hay ningún tipo de restricción en los eventos me acuerdo que cuando hablamos de Magfest o conversamos que creo que en Magfest sí va a haber restricciones o te iban a pedir una especie de pase de movilidad eh, sí. pero creo que en la mayoría de los eventos no es así mira, depende mucho del lugar donde se realiza el evento si es que están estas medidas o no entonces hay sitios donde eh, a nivel estatal sí lo están pidiendo y hay otros que no, que dicen derechamente, mm -hmm. arreglesela a usted. Eh, claro. Y claro, me acuerdo que eh, hicieron eh, verificación de pases, pero aún así parece que fue muy laxa y e igual se contagiaron varias gente de COVID ya. De Sí, sí, igual hubo... mascarilla caso. dentro del evento. Ya, además, pues. igual, u, igual uno tiene que entender de que esto igual se da dentro del marco de Estados Unidos, donde lamentablemente las tasas de vacunación son muy bajas. Sí. Y no solo eso, tiene que lamentablemente, por ejemplo, seguro que se relata en el artículo, esta chica llegó con los síntomas a su casa, pero a diferencia de aquí, no podía ir a un hospital, porque lamentablemente, la, como funciona la salud en Estados Unidos no tení, no tienes ese acceso al que existe quizás aquí donde puedes no sé, por la posta y que, que te, te tomen lo, la temperatura y te pueden derivar a un hospital para que te para que puedas recibir tratamiento. Mm. Allá no, lamentablemente sí. allá si tenéis que ir a un hospital es muy probable que te salga más rápido tomar un Uber que tomar una o sí. sea, más barato, más barato. Un Uber que una ambulancia. Que una ambulancia. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces a un décimo hay del costo. hay que tomar el contexto de que esto pasa en Estados Unidos, lamentablemente por la situación en la que está Estados Unidos en este momento, con los eventos masivos con la situación de vacunación uno tiene que siempre entender que por suerte aquí si bien es cierto, se han, se han no relajado se han replanteado cómo se manejan los eventos masivos si sí existe una tasa de vacunación mucho más alta, si sí existe todavía una cultura de usar mascarilla, sí. Entonces hay como cierta, hay hay hay como una mejor situación en comparación eh, con lo que está pasando en otros países. yo claro. Esto lo digo como, por ejemplo, es, es fácil hacer la comparación de lo que pasó acá con lo que va a pasar, quizá en su momento, con el próximo evento masivo que se viene en torno a videojuegos, que festigué donde sí se va, mm. sí va a haber, bueno, asumo. Yo estoy hablando simplemente de, de la de reducción, que va a haber control a los ingresos, que va a haber una, una exigencia de pase de movilidad y que eventualmente también vamos a tener control exhaustivo del ingreso de la gente a, sí. a esos eventos sí, eso oye, se oye, espera oye, pero eso, que es, ¿qué que es el tema? Acá. eso se espera, en Estados Unidos lamentablemente eso no existe mm. ¿Sí? Sí, la gente pero... está mucho más reticente a vacunarse y a eh, ser controlada Sí, ese es uno ah, de los problemas. Sí, pasa que en la noticia, estaba leyendo en la noticia, en la noticia dice que, de acuerdo a la página oficial de, PAC, de Pax East, eh, todas las personas que iban tenían que ten, eh, tener prueba de vacunación y mantener la cara cubierta con una mascarilla durante el evento. Pero pocos días antes de la convención, el estado de Boston bajó el mandato. Acá o sea, en Chile lo, lo sacaron hace poco y en Perú lo sacaron hace un par de días nomás. Eh, dice que Boston justo un par de días antes de PAX eh, sacó el mandato de la mascarilla en, en transporte público y que obviamente esto llevó a que eh, fuera inconsistente el tema de, del ingreso eh, con estas reglas que tenían de antes. ¿no? Kotaku dice que eh, trató de contactarse con PAX East para el, bueno, un comentario pero que no hicieron ninguno al respecto. Uh -huh. Sí, por lo mismo, dependía ¿Cómo? mucho del Estado y claro, ya estamos en un periodo en que en muchas partes se están levantando algunas restricciones aquí también se levantaron sí. ciertas restricciones, pero aún así en espacios cerrados se mantiene el uso de la mascarilla obligatoria por lo menos. Y además porque la, la forma en que funciona Estados Unidos las restricciones o las regulaciones que existen son a nivel de Estado Claro. Depende de dónde se realiza la organiz, la, el evento Esto. es de eh, cómo, cómo es que los mismos organizadores van a regular ese tipo de cosas, mm -hmm. y como dijo Pato recién, las regulaciones que existen en Boston, que fue donde se realizó el evento, literalmente bajaron el, el, el, la, los requerimientos para, por ejemplo andar con mascarilla todo el tiempo, etc. Y eso de nuevo, también es un problema en Estados Unidos, entonces la, sí, el llamado siempre sí. es el mismo estamos en el 2022, no ha pasado esto, si es posible vacúrense, si es posible usen la mascarilla y tomen todas las precauciones necesarias. Porque, sí, no. nuevo. Sí. Ahí, lamentablemente, eh, la responsabilidad en este momento y a nivel de gobierno es ustedes sálvense. Así que asumamos de que no, entre todos tenemos que ser lo suficientemente responsables. Por ejemplo, es como... Eh, como... Esto no ha terminado No, no, no Por ejemplo yo Cuando no. fui a un concierto La semana pasada eh, Los controles eran Bastante estrictos Y de por sí Inclusive Dentro del recinto Había gente Fiscalizando Diciendo que Ocupara la mascarilla Sí Por suerte aquí Por claro. eso te digo Es como a nivel cultural Aquí como que la gente Todavía no se enoja Si te pide, Si le pides Que se ponga la mascarilla pero eso aquí, ¿cachai? Como que sí. todavía hay una, una minoría bastante vocal al respecto. Sí, Oye, aquí pero... las la minorías siguen siendo minorías al respecto. En no, cuanto no, al, al poder de, de influencia, es decir antivacunas eh, y demás. Todavía siguen siendo. Sí, pero toquemos toquemos madera, porque en realidad eso lamentablemente es a nivel. Ah, todavía en este momento es un problema a nivel global. Sí. Lo que no es un problema a nivel global, cachate esas transiciones. Uh -huh. Lo que sí. no es problema lamentablemente <ríe> es lo que está pasando en Ubisoft. Uh. que lamentablemente dentro de todas estas noticias que hemos escuchado sobre sus reestructuraciones sobre la venta de los estudios, la desaparición lamentablemente los que más sufren no son los ejecutivos, sino que son los estudios de desarrollo, que son varios los estudios de desarrollo que maneja Ubisoft a nivel regional uno de estos estudios era eh, el estudio de Ubisoft Mumbai, ubicado uh -huh. en la India quienes eran los que estaban a cargo de lo que iba a ser, lo que se anunció hace ya como 2018 creo, 2019 le iba a hacer el remake del oh, Prince sí. of Persia ah, Las Arenas sí. del Tiempo y eh, un remake que, bueno, no tengo que decirles que antes de Assassin's Creed Prince of Persia era una franquicia bastante potente, fue uno de esos remakes como reboots bastante potentes que dio pie a una película también que, no voy a decir que es una gran película, no, pero es entretenida es buena, y el juego en sí replanteó una franquicia que por mucho tiempo estuvo dormida. Estoy hablando mm. casi como al nivel de lo que en pasó la época team. de la Play 2 Prince of Persia era, estaba ahí arriba. Estaba en lo más alto, por eso te digo. Es como antes de como que la gente se olvidó de que antes de Assassin's Creed estaba Prince of Persia y probablemente... Sí. Ya, no, no me tener eso, pero es posible que lo que se vio después en Assassin's Creed estuviera construido sobre las bases de este juego. Mm. Así de Correcto. importante era. Ya... Y bueno, en su momento se anunció que iba a haber un remake de este primer juego a cargo de Ubisoft. Una remasterización. Sí. Una sí. remasterización. Un relanzamiento, la remasterización que es lo que se está haciendo ahora últimamente, como tomar estas especies antiguas. Quizás en la época de Play 2, Play 3, incluso Play 1. Y darles el tratamiento que se merecen tanto para mejorar la experiencia y como también para modernizarlo lamentablemente para, a, para hacerlo más disponible o sea en realidad porque son probablemente bueno. buenos títulos y también porque en realidad en su momento y, y todavía hay una hay, hay una comunidad alrededor de estos títulos, lo que sí pasó lamentablemente es que en un comunicado que esta, que Ubisoft la sacó a través primero de Twitter y después a través de sus sitios oficiales, <risa> como siempre es, que, <risa> es como el típico comunicado de imagen que, donde ellos anuncian que el desarrollo de este juego pasó de Ubisoft eh, Mumbai a eh, Usof Montreal mm. correcto eh, no hay muchos detalles al respecto de por qué pasó esto más allá de que la especulación que existe al respecto y la especulación que habla es que lamentablemente las condiciones que existen en la India no son las mejores no, no. debido precisamente al COVID mm. eh, para la gente que no sepa la India es probablemente uno de los países que está más afectados a nivel de COVID en este momento junto con sorpresivamente Estados Unidos y Rusia y sí. eh, lamentablemente esto es muy probable que esto haya sido el resultado también de que una mezcla de lo que está pasando en la India con el tema del COVID y también por la, esta reestructuración que está sufriendo Ubisoft de manera interna eh, Ubisoft Montreal es probablemente uno de los estudios más fuertes que tiene Ubisoft en este momento Y eh, son, a, a grandes rasgos, son los que más robustos en términos de eh, experiencias narrativas En lo que cuanto Ubisoft se trata Sí. Eh, eh, igual es lamentable, es triste, sí, porque... Eh, los estudios que de te desarrollo en la India no han tenido una muy buena reputación en el último tiempo. Eh, hay que recordar que son es eh, los estudios Rockstar eh, también India fueron los responsables de los remakes de las trilogías de GTA. Mm. Ah, verdad. Entonces sí, es verdad. como de nuevo un mal eh, un mal precedente para lo que está pasando en la India a nivel de desarrollo. Eh, y bueno y como decís tú, en el momento también pues el covid todo. Sí, por eso. Entonces es como es, es preocupante, pero también es preocupante el hecho de que también Ubisoft no entregue como una información más concreta, más allá de como, wow, los activos, para, para que el juego sea lo mejor decidimos tomar todo lo que ellos están haciendo y lo pase. Y bueno, obviamente esto también implica de que eh, el juego se retrasa, sí, porque lamentablemente Ubisoft. Claro. Eh, tiene que reestructurar todo y muy probablemente este juego va al igual de lo que hablábamos con este juego la semana pasada con Pato del juego de los piratas que ha pasado por un Development mm. Health, que ha pasado de, de, de estudio en estudio hasta que sin querer se filtró contenido y ellos tuvieron que decir wow sí este juego existe pero va a salir, se viene en cualquier momento, solo esperenlo, mm. así que bueno es Esa es la situación que existe ahora con esos juegos. Yo creo que en realidad mucha gente se había olvidado que esto se había denunciado. Sí. Sobre todo porque también eh, habían mostrado un alfa de cómo estaba el motor y no estaba en las mejores condiciones. No. Es como, como que la, la excusa de que wow nuestro desarrollo se ve afectado por el COVID... Como que sigue en efecto, a pesar de que ya llevamos tres años y los estudios han tenido todas las herramientas para poder optimizar su work from home. Entonces, es como... Sobre sí. todo los estudios más grandes. Claro. que Es como... Bueno, igual. pero súmale suma, todos los problemas que ha tenido Ubisoft de... Bueno, esa, esa es como sí. ya agua bajo el puente Pero todos los problemas que ha tenido de desarrollo De controversia de, de, de sí. eso Es como para echarle leña al fuego sí. Mira, yo, yo creo que varios estudios Grandes no están en sus mejores condiciones Independiente del, del COVID no. Así, Así que no Mira, yo estoy seguro que los fans de Prince of Persia Van a entender y van a esperar lo mejor Porque en realidad Qué otra opción tiene mm como han sido varias las franquicias que han bueno. tenido lo, muchos procesos de desarrollo que se han tenido que paralizar para que las cosas puedan seguir funcionando en el ambiente en el que estamos mm, claro, así que eso eso por un lado con Prince of Persia oye mi pronunciación está como horrible lo <risa> <diría risa> que no me va a salir mal pronunciado el Prince of Persia el príncipe de Persia es príncipe. Estamos, en, estamos en Latinoamérica podemos localizarlo en el momento tenemos esa habilidad, tenemos la tecnología muy bien lo que, lo que está, algo que también está sufriendo harto, ya lo hemos mencionado varias veces en la contrafuerza es Babylon Fall oh, qué que, pasó ahora con sacó, ese juego creo, emblemático sacó, moderno, creo. next gen que tenemos ya, pero no se ha empezado tampoco <risa> ¿sí? no, no, no, no lo está pasando muy bien y una de las razones por las que lo está pasando muy bien es que lamentablemente sigue marcando noticia por la baja concurrencia de jugadores que tiene que para un juego que está mm. presentado como un live service es muy malo. Mm. Y los medios de sí. videojuego no se demoraron en, en burlarse del hecho de que el día 8 de mayo, cuando. ¿Ayer? Y, y hay un contexto. Hay, hay un contexto con todo esto. El día, de ayer 8, le... el día 8 de mayo, hace o sea, ayer, eh, gracias a la, a la estadística que en, entregan sitios como Steam yeah. Database y Steam mm. Charts el juego tenía la gran cifra de un jugador activo <risa> uno no. que quizás ah, probablemente sea, sea más humillante que tener cero pero por alguna razón había una persona activa dentro del juego ahora disclaimer Acá. disclaimer el juego ha tenido como una base de como 40 jugadores activos dentro de todo que son probablemente las personas que ya están enganchadas y jugando y todo eso que igual es poco, es muy poco para un juego de esta envergadura sí y el hecho de que en, en, en los gráficos que se han mostrado ha aparecido una, es como, hay un gráfico donde se ve claramente que hay como 40 jugadores y en un momento un jugador y la, la gráfica hace así mm. ¿sí? entonces, hace boom, es como la caída del bitcoin ¿sí? entonces <risa> el, tema, el problema es que claro en ese momento es cuando había mantención la mantención de servidores Entonces, a por eso es que había una persona que era el, el janitor ahí haciendo aseo justo ahí barriendo, y como nadie le avisó que había encerrado ¿no? <ríe> pero igual es como noticia que un juego que lamentablemente sigue cayendo sigue teniendo malos números y a pesar de que Square Enix ha anunciado que ellos van a seguir hasta el final con esto esto es Square Enix es como Wow, nuestro sí. juego nos vendió absolutamente todos los recursos naturales existentes en el mundo, le fue mal. Mm. <risa> y este que sí le fue mal, no puedo esperar la respuesta que van a dar. Sí. Porque de verdad. No, y conste que eh, Platinum Games eh, hace unos días atrás también salió diciendo de que ya tenían lista inclusive la segunda temporada y están armando la tercera. Es que esos es son wow. contratos a tiempo, entonces como lamentablemente son, son acuerdos que ya están armados de antes, con proyección y todo lo Claro, acción. ya hay recursos destinados para ello. Lamentablemente. Sí, ya está, pag ya está pagado. Mm. Ya está pagado y en el fondo... Sí. El, aquí la pregunta realmente es quién perdió ¿El Platinum, Square Enix. Yo apuesto a que en realidad... Yo, yo sé que mucha gente habló de que esto es como una mancha en el portafolio de Platinum pero lamentablemente en realidad es una mar, una una pérdida en, eh, en ah, la, yo creo en que la ambos para eh. Square Enix sí mira hay que en lamentablemente ambos. sí lamentablemente eh, ambas partes pierden por una parte Square Enix que pierde <risa> todo todo, pero, todo el financiamiento que realizó pensando que iba a tener un éxito lamentablemente eh, Platinum Games eh, tenía una base muy distinta a lo que era el juego pero por recibir financiamiento de Square Enix tuvo que tener algunos lineamientos relacionados con las microtransacciones, la jugabilidad en línea eh, absoluta. Así que eso sí tuvo un efecto drástico en lo que salió el juego. Y a Platinum Games no se le está pagando las regalías de los juegos porque obviamente no ha alcanzado el nivel de venta que esperaba Square Enix. No, ¿y sabéis que es, es lo más triste? Estaba viendo acá el Twitter de, de Babylon's Fall. Justo en, a, a finales de abril habían sacado un evento de, de colaboración con Nier Automata. Y ni así remontaron. Sí. Ni así. Es que, de nuevo, es no es el triste. primer juego que he sacado como live service que le va mal. Hay juegos que si, ni siquiera llegan a lanzarse. Hay un, el, el MMO de Amazon que ni siquiera salió de la beta porque nadie mm. se metió a jugar hasta que después la gente se metió a jugar y después la huella freía las, las placas de video, entonces en realidad es como, de verdad, sí. no, es el, no es el único, no va a ser el último, pero es no. el de la temporada. Sí, no hay lamentablemente tal como le, lo dijimos en su momento, es una muy mala oportunidad considerar que un juego se venda a full precio, vale decir 60-70 dólares y aquí 60-70 mil pesos, y a, aparte, depende de micro de acciones Bueno, es, sí. es parte de una larga lista de malas decisiones que Square Enix ha tenido en el último tiempo. Y bueno, ya la semana pasada estábamos hablando de cómo Square Enix está empezando a deshacerse de assets de estudios porque en realidad, es muy, dentro de lo que se dice todo en todos lados, han perdido una cantidad de plata y lo único que los ha salvado es eh, Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV. Sí, que es lo único y la venta de figuritas y la venta de figuritas con una, sola figu una sola figura de, de, de 11 mil dólares bueno, se pagan quizás cuántos viajes a la playa para ir claro bueno eso por, un lado, con, eso por un lado con babylon fall y hablando de actualizaciones de, de, sí. de estas transiciones las miras si y estas transiciones bautizos matrimonios primeras comuniones <risa> <risa> eventos y actualizaciones y qué mejor actualización que la que tuvo EVE Online. ¿Ustedes conocen EVE Online? Sí. Este es juego muy de bueno. simulación. No es simulación, pero es como de combate espacial y de economías. Donde han tenido guerras como gigantescas. Y es toda una ópera espacial. Y que es probablemente uno de los MMO más viejos que existen junto con WoW. Donde han habido mm. literalmente eventos y hay, hay, hay Apocalípticos, dentro de, hay, hay historias, libros, y me, me sorprende que no haya habido como, como series al respecto. ¿eh? Pero una de franquicia gigantesca a nivel de usuario Bueno, ha ido decayendo en el tiempo, pero, pero a nivel de popularidad. Pero siempre existen como el, el concepto de colectivo, como los conflictos gigantescos que han existido entre las distintas facciones que existen dentro del juego, donde la economía es un factor súper importante que es una, economía, una de las pocas Dios. economías de videojuegos dentro de un ecosistema de videojuegos que es, se recuerda a sí misma y que ha funcionado y que funciona, pero ¿por qué? porque mm. la gente está muy... Caso de estudio en caso, Estoy seguro que hay muchos casos de estudio al respecto Por ende, naturalmente una, una de las colaboraciones que la gente venía pidiéndose mucho tiempo y que finalmente ocurrió eh, se anunció en el último EVE, uh, Eve Fest O sí. Fan Fest de EVE Online Donde Se van a, se van a liar con <ríe> Microsoft Excel ¡Oh! <ríe> Para Qué que bien. la gente Finalmente pueda conectar sus cuentas con Excel Y puedan tomar información del juego Y dumpiarla en, en una plantilla de cálculo Lo cual La gente fue como voy a poder tener mi Excel. Al fin voy a poder tener plantillas de Excel en el espacio. ¡Wow! Y esto es ridículo, pero de verdad es algo que la gente venía pidiendo hace muchísimo tiempo. Es que, mira, hay un poco de contexto. If Online en realidad tiene una cantidad de cálculos, información debajo. que Y aparte, como estos están a nivel de alianzas, todo se maneja a nivel de planillas. Para ello es importante porque hay información estadística... Eh, preparaciones Metales, de batalla todos que dependen de información y ah. esa información tienen que tenerla actualizada y mucho ocupaban planilla en Excel eh, planilla eh, o sea, hojas de planilla qué, sí. Sí, sí porque que qué otra forma qué mejor forma para todos que te manejáis más en el Excel ¿Cachai? sabéis qué qué mejor forma de organizar información Claro. Tener una de Excel. no, y considerando nosotros, que el Excel hace una pasta de, la, de sí. la fuerza en un Excel po. Sí, ahí han salido varias <risa> varias tomas en pantalla de que ha salido que estamos con una planilla, y claro eh, es muy importante porque así la información queda organizada y por lo mismo en, en un juego échale, que la información es verdad. vital como Info online, es una herramienta muy importante contar con una planilla Sí. Por eso, no, y, y, y lo más divertido es que las redes sociales de Microsoft Excel se vieron involucradas dentro de todo el anuncio y la gente estaba muy confundida es como, ¿qué chuchas y online? ¿ahora voy a tener que aprender algo más para poder usar Excel? ¿o si ya no fuera suficiente? <risa> claro entonces ahora, ahora no solamente podéis mainear una, una nave en el espacio sino que aparte podéis mañar Excel como sí, el, sí. el sueño ah. es real bueno, igual para toda la gente que ya está en esta etapa adulta de sus vidas Saben que saber Excel es parte de cualquier desayuno balanceado wow. en, cualquier, sí. en cualquier trabajo mm. Materia obligada al colegio debería ser Ojalá, ojalá Bueno, en el fondo en realidad lo que hace esta actualización Es que se, se genera una API Que son estos programas que toman información Y la llevan a algún lado En el fondo mm. va a poder tomar esta información Que va, se va a generar en EVE Online y la vas a poder eh, traducir en una plantilla de cálculo para que como explico para todos un rato pueda tener como información en vivo de por ejemplo bases de datos de precios de distancias de valores etcétera etcétera etcétera para lo que sea que tú necesites y esto pues antes claro. la gente hacía a mano así que este factor de automatización es probablemente que la gente lo ha, está muy feliz sí para así como al, al fin no puedo dedicarme solo a esto sino que una hora, algo Solo así tengo, ahora puedo, puedo pasar, bueno en realidad había mucha gente que no jugaba Evo Online sino que directamente tenía como el juego corriendo en modo texto con las plantillas de cálculo funcionando mm. eh. así que sí así <risa> que a ese nivel funciona la economía dentro del juego no, es impresionante Oye, cabro, de, deberíamos acelerar un poco el paso porque si no, nos va a quedar como de seis horas el programa. No, dale, no, no, no, no. La... Sí, ya. Bueno, yo no voy a, voy a... Bueno, hablemos rápido. Sé que las noticias que faltan rápido. Y qué mejor forma de hablar de algo rápido que el anuncio de... Hizo Netflix en el último... En el último como presentación de la, los proyectos de animación que van a tener para este año. Que finalmente se reveló parte de lo que va a ser Sonic Prime con un pequeño teaser que duró como 5 segundos pero que nos dio para sí. entender varias cosas uno, la, el arte que va a presentarse para esta serie animada que ya se había anunciado hace bastante rato y eh, que de, eh, quién va a ser el actor de voz para Sonic quién va a ser el actor mm -hmm. de voz, es un actor canadiense que entre sus créditos es haber participado en el doblaje de Dragon Ball Z bajo el personaje de Vegeta wow que, Así que eh, eso por un lado interesante eh, y bueno, esto todo se va a realizar esta, esta, esta serie animada se va a realizar en Canadá ya se había hablado en el pasado más o menos de qué se va, de qué se va a tratar hay conceptos como una se anuncia que la temática va a ser un poco más seria en, comparado con, en comparación con por ejemplo lo que fue Sonic Boom yeah. que ya estaba mucho más orientada a un público infantil, con temática más, más de la comedia, esto va a ser un poco más serio de lo que ya hemos estamos viendo y que con una estética que está mucho más asentada en lo que va a ser los juegos a diferencia de la película o sea, uh -huh. esto no tiene claro. nada que ver con la película esto va a ser un contenido... va a ser su propio va a ser su propia bestia por un lado claro uh -huh. igual la gente estaba preocupada porque en realidad con los que hemos tenido, las noticias que hemos tenido sobre los proyectos de animación en Netflix se han cancelado debido a los problemas que de por sí ha tenido Netflix en el último tiempo fue como un, sí. eh, un poco de aire fresco, saber de que esto sigue, sigue su curso. Claro. Pero lamentablemente no tenemos más información y cualquier información que sepamos eh, la vamos a hacer recién el próximo mes, en junio, cuando sea el aniversario de Sonic. Con otras cosas como Sony, claro. eh, Sonic Frontiers, etc. Eso por un lado. Mm. La otra noticia rápida, que no es tan rápida, pero igual es interesante de que la hablemos. Un fan. Voy a leer el titular tal cual. Un fan recrea parcialmente Super Mario RPG usando Unity. Ah, Se ve hermoso. Sí lo sí. Se ve hermoso. Y es realmente in in interesante como, como ejercicio ver que esos gráficos pre-renderizados de la Super Nintendo hoy día corren en tiempo real. Y funciona. Sí. No sé si será al mismo claro. nivel de encanto, pero de verdad es maravilloso ver que, bueno, la gente toda... Como siempre hemos contado, la gente toma en sus propias manos las cosas que marcaron su infancia y hacen algo al resto. Sí. Es, es, que, es la época sí. en la que vivimos. Sí. sí, es que lo bonito es que respeta bastante la estética y, el, y mm. la panorámica que tiene el juego. Sí. O sea, de que se puede hacer, ah. se puede hacer. Mm. Obviamente, los comentarios asociados es como Nintendo. Y contrata a esta persona para que lo haga, etcétera, etcétera, Pero intentamos... Eh, acá Obvio, está el día pero Enix. Nintendo nunca hace eso No, Nintendo nunca hace eso Si esto hubiera sido de Sega, esta persona ya estaría desarrollando su proyecto Pero estamos hablando de Nintendo Lo que implica que probablemente en cualquier momento Le eh, llegue un Season Desist No solo de Nintendo, sino que de Square Enix <risa> Sí Así que... Ah, también realmente, sí. realmente esto, muy probablemente No pase de ser algo, un proyecto personal, divertido Pero ni siquiera podamos ver una bio... De eso No como lo que estábamos hablando hace unas semanas atrás De esa persona que estaba haciendo un remake De Elden Ring este, Si alguien tenía que hablar de Elden Ring De Elden Ring <risa> en Game Boy Así claro. que eso por un lado Y la última noticia Y quizá quería hablar más de esto Pero tenemos que hacer la corta Entonces la voy a tirar así tal cual En 4chan Sí, lo sé, chan de un día para otro apareció alguien que filtró todo el código fuente, imágenes y videos de Duke Nukem Forever. Pero no el del 2011, no el que todo el mundo dio y que se fue a la mierda y que todo... No, el del 2001. ¿Ya? El mm. del 2001, que es una bestia completamente... Use de nuevo la misma frase, pero del mismo. Que es un tema completamente aparte de lo que terminamos recibiendo y por qué es tan importante esto y quizás por qué es tan relevante porque para la gente que no sepa el desarrollo de Duke Nukem estuvo atado al concepto de que lamentablemente el juego se durante 14 años fue como el, el misterioso juego que no iba a salir nunca y toda la cuestión hasta que salió y fue un desastre pero este juego pasó por demasiadas etapas donde llegaba a un punto y la dirección decía está bacán, pero quiero esto que ahora se hizo en este juego, y pum se ha mm. descartado todo lo que se hacía y ah. obviamente salió gente que participó dentro de ese desarrollo, que principalmente el director a confirmar de que ese leak es real no es como que alguien en su tiempo libre lo inventó y trató de basarse, en... porque de hecho ni siquiera la única, ima... la única información que existe existía hasta este punto de este juego, era una presentación que se hizo en ley 3 del 2001 yeah. pero esto es legítimo y si bien es cierto no hay una build concreta del juego que se haya liberado en 4 la persona que estaba haciendo este leak mostró archivo, mostró carpeta mostró pantalla eh, pantallas en alta resolución, video y mencionó que entre otras cosas el juego está en su gran mayoría completado no hay música y por lo que la gente pudo inferir por, por el contenido que se compartió, eh, las armas estaban listas, la, la historia estaba lista, eh, está todo corriendo en un Real Engine 1. Eh, se, ve, se ve bastante bien y se ve muy sí, bien. Y bien. entonces la gente está diciendo: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un universo paralelo, nosotros estaríamos debatiendo qué era mejor: Half-Life. Doom 3 o Duke Nukem Forever mm, Sí Porque Ahora, ¿verdad? Está en un punto de desarrollo lo suficientemente avanzado Como para que esto, esto hubiera sido terminado Sí, Igual, sí. Según vale. lo que se habla vale. en, este, en este link en esta, La persona que lo, que lo liberó Antes de que Bueno, 4 fuera 4 eh, Habló de que En junio se iba a liberar completamente, no solamente eh, la, una build, una, una versión de esto, sino que también iba a liberar el, el, todos los assets y el editor que wow. iba a ir asociado. Porque obviamente esto, esto es material de desarrollo, entonces mm. obviamente hay un editor. Con mm. lo cual la gente inmediatamente dijo, esto va a ser el nuevo proyecto de la Internet para completar esto para verlo terminado. Sí. Muy posiblemente lo Sería tomen bueno. y lo lleven a un Real 4, un Real 5 y veamos una versión... No sé, no propia. sé, porque la gente está hablando de preservar esto tal cual es y trabajarlo en un Real 1, porque eh, al día de hoy es como un motor bastante fácil de trabajar comparado con lo sí. que es 4 o 5, ¿sí? Pero y obviamente mucho menos demandante a nivel de trabajo. Pero de que, el, de que es interesante Bueno, entre las comparativas de lo que se hace con, con lo que se terminó finalmente lanzando en 2011 Con lo que ya se estaba proponiendo en este punto eh, Se ve que en realidad el juego iba a hacer cierta cosa Hasta que finalmente lo cambiaron Y lo cambiaron, y lo cambiaron, y lo, lo hicieron Entonces es muy... Es un pequeño, un pequeño momento dentro de la, de la historia del desarrollo de videojuegos. Este juego. Claro. Así que yo, creo, yo veo a la gente muy... La, la, el, el, el interés general de la gente es como... Dejenlo muerto, no lo hagan más, déjenlo ir. No lo necesitamos. Pero por otro lado es como... <risa> hay, al igual que con otros proyectos que han resurgido durante, eh, a través de leaks y cosas por el estilo. Es como... ¡Wow! Definitivamente esto hay que terminarlo, esto hay que completarlo, porque es lo mínimo que se merece como un sí. signo de respeto hacia la franquicia y para tratar de borrar lo que pasó en el 2011 con el Duke Nukem Forever que finalmente tuvimos. Mm. Definitivamente. Me parece. Yes. Esas son las noticias que yo traía. Pato, te, doy, te paso la batuta. Ya, vamos. Eh... Sí, vamos con modos express entonces. Modo turbo. Sí, modo turbo. Modo turbo. Partimos turbo. con lo primero de que... Eh, Legend of Mana habíamos anunciado el eh, Tieto Crystal Que se iba a llevar a cabo una animación Y bueno, ahora tenemos trailer oficial Lanzado por Warner En el cual explican eh, un poco que, De qué se va a tratar el, el personaje O sea, el personaje principal va a ser masculino Va a ser masculina del, del juego Y eh, Va a estar Yoko Chinura Dentro de la composición Así que por lo menos van a respetar La música sí. Wow y se va a estrenar durante el periodo 2022 Posiblemente para el periodo de invierno Otoño-invierno, no tenemos fecha todavía Pero dijeron que iba a ser durante ese periodo Pero va a ser este año Y se ve bastante bonito cómo está la, el arte uh -huh. Sí, está precioso Sí Siguiendo con las noticias Xbox Network presentó problemas durante este fin de semana Uh... De por sí, eh, hay muchos juegos de que dependen justamente del servicio en línea de Xbox para poder jugar entre ellos Halloween, Infinity, y etc. Y por lo mismo a contar del viernes en la tarde, empezó a, a tener problemas el servicio de Microsoft, el cual indicaba de que tenía problemas para poder conectarse y poder lanzar algunos de los juegos que tenían estas dependencias en línea. Como el de DRM, de repente pegan algunos juegos ahí... Lamentablemente sí. pasa por ese sistema de validación Y el problema se mantuvo Consistente durante el día sábado Y el domingo, por lo tanto Muchos sufrieron eh, Sin poder disfrutar de los títulos Y esto vino a recordar un poquito la, la dependencia que tienen algunos Juegos con los servicios en la nube Para poder validar credenciales Etcétera Y hace tiempo que no se ve reportado Algo similar con respecto a Xbox Así que por lo menos esto es un llamado a Atención de esto fue, igual en parte también porque esto fue un problema masivo. Sí, fue un problema masivo. Por el tema de que directamente esto ya estaba en, en, en funcionamiento y mucha gente sin saber que estaba jugando esos juegos con la consola conectada todo el tiempo. Mm, claro. Pero igual es igual, no. igual, es terrible. Igual es terrible porque esto de, de esto viene de la mano con el hecho de con, con la noticia de que Echo está planeando tener su propio sistema de streaming de películas y series. Sí. Mira Dentro de la dependencia de la nube Puede ocurrir de que justamente los servicios Estén caídos Y muy posiblemente hayan ataques cibernéticos Enfocados a hacer que Estos servicios no se encuentren en línea En un periodo determinado de tiempo Así que eh, esto es caídos parte de la de inter... Servicios caídos de internet No jamás no, he escuchado claro. eso Nunca Así que. nos eh, a, que nos pasara a nosotros. Es, Sí, es un healthy recordatorio de que eh, la experiencia en línea puede o no puede ser buena dependiendo de dónde te encuentres. Y cuán dependientes estamos actualmente de los juegos de los servicios de la luz. Mm. En otras noticias. Nvidia fue multi con 5.5 millones de dólares por no declarar a sus inversores el impacto que tuvo el, minado, el cripto minado en sus ingresos en el, durante el 2018 Chucha. Principalmente eh, estuvo enfocado de que eh, tuvo un un nivel de ingreso durante el 2018 bastante alto en lo cual es, lo informó en su momento dentro del reporte anual como eh, exceso, eh, o sea, que todo esto fue principalmente el área gaming sin dar mayores detalles al respecto pero por interno eh, surgió una investigación por parte de la SEC de Estados Unidos que se preocupa justamente de cómo se están generando los ingresos y que la información sea lo suficientemente transparente posible, debido a que eh, hay inversiones y hay inversores de que con esta información pueden terminar si es que siguen en la compañía o no, y bueno esto se llevó a cabo claro. en 2018 y ahora se le la resolución de que sí, lamentablemente Nvidia no, no indicó a los inversores de que muchas de estas eh, Ingresos fueron generados debido a las ventas que se generaron durante este periodo, en lo cual eh, muchos sabíamos de que habían sido vendidos hacia mineros y lo, lo utilizaban principalmente en el mercado de criptomonedas. Y por lo mismo fue multado. Claro. Y una buena multa, me parece. Yo digo que es poco, pero bueno. Sí, la verdad, la verdad sí. Ahora que lo menciona, sí. Es sí, resulta muy poco pero es un llamado a atención de que posiblemente tenga que dar más transparencia en los próximos reportes de, de dónde están generándose los ingresos actuales y también puede dar una vista general uh -huh. de que posiblemente eh, esto signifique de que el mercado de criptomonedas deba sí o sí ser regulado esos son como los claro. supuestos eh, siguiendo con las noticias hay un fanático, para variar De que está creando un mod O está haciendo su propio juego De Metroid para Nintendo 64 En lo cual ahí, en, A través de Twitter Este usuario indicó un poco la, O sea, mostró un video De cómo se estaría viendo el proyecto que lleva a cabo Y cómo, cómo está realizando El proceso Y se ve bastante interesante pensando de que Nintendo nunca sacó un Metroid Para... Nintendo 64 sino que simplemente fue Correct. para la Gamecube y para los dispositivos mm -hmm. más mm. pequeños los Hangouts que en ese tiempo que estaba, creo que estaba la Game Boy Advance si no me equivoco y estábamos entrando en el periodo de la Nintendo DS mm. Mm -hmm. de hecho los metroid que tuvimos precisamente fueron todos a parar a la Game Boy Advance sí. nunca, nunca me voy a olvidar de esa esa, esa historia donde Miyamoto no, no Miyamoto eh, Sakurai Decía que los ejecutivos le preguntaban ¿Quién chuchara Metroid? Sí. Cuando él estaba haciendo Smash. No. Así que es como... ¿Hubiera funcionado un Metroid en, en, en Nintendo 64? Yo creo que sí. No, de, de, después hicieron, hicieron todo para la... Sí, pues, se, se dividieron entre los que se fueron a la Advance y los que empezaron a salir para la GameCube y después para la DS, ¿no? Sí, pero este Metroid igual está más, más, más inspirado en lo que fue Prime. Sí. Sí, totalmente. Es como si de ese hubieran lado. Hecho un, Si hubieran hecho un, una, un Metroid para la 64, muy probablemente hubiera sido parecido a lo que hicieron con Yoshi. Que hacer gráficos renderizados y hacerlo 2D. Mm, claro. Quizá el encanto mm. no hubiera sido el mismo. Sí, Claro. lamentablemente Metroid por mucho tiempo pasó a ser un un juego nicho. Hasta sí, que salió sí. ahora el, el último Metroid y le fue bastante bien. Uh -huh. ¿Qué más sí, Me Me decir esto? Ya es medio nicho. Sí, sí, aún así. Es, es oh. chistoso porque es, literalmente está es, es la cuna de un género que es muy popular. Sí. Y aún así. <ríe> y el juego, sí, juego es nicho. <ríe> el nicho. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Sí. sí. Oye, siguiendo con otra noticia y hablando de Nintendo. Ustedes no sabían que. O sea, les pregunto, ¿ustedes sabían de que Nintendo generó una edición limitada junto con Take-Two de una consola Nintendo Wii dorada que se le iba a pasar a la reina de Inglaterra? No tenía idea. Bueno, mucho se especuló al respecto porque este fue un título exclusivo que se había pasado, o sea, una consola exclusiva con un título debido a que la, la empresa uh -huh. había cedido como parte de marketing sin embargo eh, mucho no se supo al respecto hasta el 2018 en lo cual se pudo completar un poquito la historia de lo que había pasado y que esta consola si bien llegó a la reina de Inglaterra como parte de regalo no fue recibido porque uh -huh. fue uh -huh. derechamente uh -huh. eh, negado por el servicio de seguridad y lo mismo fue devuelto a THQ pero eh, la empresa cerró en el 2013 si mal no me equivoco Y THQ. se había perdido la pista de Respecto a esta consola que había pasado Hasta que en el 2018 salió un coleccionista Indicando de que se lo había comprado internamente a Alguien de THQ Porque estaba en una bodega perdido Antes de que cerrara Demazo. Y lo tenía guardado en, en su casa porque Se dedica a la, a la colección eh, Sin embargo eh, Debido a que este, este coleccionista Tenía que mudarse Decidió poner a la venta esta consola Y eh, lo puso en Ebay Donde alcanzó un precio de hasta 70.000 dólares Pero la publicación oh. fue dada de baja Debido a las políticas de Ebay Que encontraron extraño Que una persona que vende en rango precio bajo Estuviera vendiendo a un rango muy alto de precio Y por lo mismo los delistaron claro. Es por esto que se puso en contacto, en contacto Con una casa de empeño en la cual la están ofreciendo a la venta. Y actualmente se encuentra listado como subasta. No lo no sé, Rick. <ríe> actualmente <ríe> creo que está como a 3 mil dólares la consola, si más no me equivoco. 250 dólares. Sí. sí. Va, va, a va a volver a estar arriba de, de 30.000. Fácil. Sí. No sé. Así que a, a, a, ahí, ahí vean, <ríe> sé que lo decían. Y ahí pueden vale? ver en fotos cómo se encuentra actualmente la consola. Pagáis por una Wii dorada, bro. Ah, ya van y... no. No, está ahí más, weón eso bueno, no tengo nada mejor que hacer. Nada sí. mejor que hacer. Te he puesto que te vas a comprar algún youtuber weón. de, la no, de, de Posiblemente. Que Mira, justamente. En la, en la feria te compré una, una, una Wii como por 15 lucas, hermano y sí, qué que voy a jugar con la que a jugar, so, a jugar que le Wii. Sobre todo que ahora ya están los servicios online de baja. Jugar simuladores. Sí. No, ya no voy a jugar el Just Dance, el 2 ahí, po. No. y lo dieron de baja. <risa> claro. No, qué El Brawl nomás voy a jugar. Sí. Brawl, sí. El Brawl, probablemente el Brawl va a salir más caro que la consola, que la consola dura. Sí. Totalmente. De hecho, el totalmente. Bajó de precio. ¿Qué les sí. pasa? <risa> En todo caso, si desean saber un poquito de la historia de la consola, hay un documental de People Make Games, donde hizo la ruta siguiendo la historia de esta, de esta consola y cómo fue que llegó a las manos de esta colección y la, gente, la gente de marketing wow. siempre tiene las mejores ideas siempre tiene las mejores ideas y en la, y en la época de la Wii sí. o sea, si <risas> de uf. Uf. Hay, hay documentales enteros de eso, claro Siguiendo con noticias de marketing eh, Activision Uf. tiene eh, un 30% de sus empleados trabajando en alguno de los títulos de Call of Duty Wow Esto indica claramente eh, dónde está enfocado y dónde está generándose el ingreso mayoritario de la, la empresa considerando que tiene varias franquicias entre ellas, también las de Blizzard eh, pero su gran fuerza laboral En este momento está enfocado En varios de las franquicias Que se están llevando a cabo de Call of Duty Está Call of Duty Mobile Está Call of Duty Warzone Y está ahora siendo desarrollado El Call of Duty Modern Warfare 2 sí. Así que fue como que Se compraron a Blizzard para decir Ya, trabajen en Call of Duty Sí. Eh, todo se van a la Call of Duty Jail a las minas de Call of Duty, sí. Oye, claro. Son 3.000 personas sí, trabajando en Call of Duty, weón. ¿Sí? Eso es muchísimo. Dicen, dicen que, claro, y dicen que inclusive puede ser considerado o, o, una ciudad pequeña trabajando para Call of Duty. ¿De más? Oye, igual, justo de la mano con eso, en Polygon, o en este sitio de noticias, ¿cachai? Sacaron como un ensayo slash video hablando de que precisamente como Call of Duty convirtió la guerra en un circo ya <risa> Con el tema Básicamente wow. es como Básicamente es como, como la gente Bueno, es que para los que no sepan Como Carlos Dutty siempre ha sido como un punto de Propaganda sobre sí. la Maquinaria de guerra que existe En Estados Unidos y como la gente Desde como, como Carlos Dutty Existe como una wea para venderle guerra A los cabros chicos mm. Para que se enlisten en el, en el ejército En el ejército sí con toda, su, con toda su presentación como cinemática y de Hollywood de, de cómo son las guerras y, y de hecho que eso hasta cierto punto ha influenciado cómo la gente ve la guerra. Sí, sobre todo en Estados Unidos. Sí, sobre todo en Estados Unidos, sí. donde están predominante sí. y bueno, eso si no, es que no sorprenda que haya tanta gente de parte de Activision trabajando en, en Call of Duty. Sí. Así, que... así es. Y hablando de Activision... Uh, eh, Activision Blizzard es demandada por la ciudad de Nueva York. Uh, ya no es solamente en, en California que tiene este demanda. Era, era California, sí. Sí, en California que había presentado una demanda y ahora en Nueva York principalmente debido a que como no ha transparentado los ingresos que ha recibido Activision, sobre todo eh, su, su CEO, eh, Bobby fue, sí, el Bobby Copty. En el cual, sí, en el cual eh, debió a la venta que tuvo con, con Microsoft, aún no aclara cuál va a ser su, su posición luego de esta absorción. Eh, y aparte de eso, con la situación que ha tenido del de, eh, ambiente laboral y sobre todo de las acusaciones no se sabe si que va a haber algún juicio a él al respecto o no o si no si se lava las manos nomás... va así como aquí nunca pasó nada y puede salir con con varios ingresos es por esta situación que decidieron demandarlo principalmente porque al no estar los ingresos posiblemente esté siendo afectado el fondo de pensiones de Nueva York los cuales tiene eh, acciones dentro de la empresa Pensando de que era justamente un ingreso estable, un activo estable. Sin embargo, no es así. Oh. Así que por pues, lo mismo está pidiendo la transparencia de los libros. Y ahí vamos a ver cómo va a resultar eso. No, y aparte todo esto va, viene de la mano de que... Eh, ¿Por qué era kotic el que negoció la, me, la fusión de esta compañía la compra? Siendo que él principalmente es uno de los principales beneficiarios con esto. Porque le van a dar plata por eso. Sí. Claramente hay un conflicto de interés Y aparte el hecho de que Microsoft hasta el día de hoy Todavía no ha querido hacer pública la decisión si el tipo va a seguir trabajando en, en la empresa o no Entonces claro. es como... Eh, eh, o sea, todo esto viene de la mano de una asquerosa y horrible Mezcla de muchos problemas que venían de, arrastrándose de con Activision y es como mira consideremos que si este el, el, todavía el trato no se ha cerrado la venta no se efect, no se ha hecho efectiva pero si pasa Gothic no solamente no podría hacer eh, no no no podría tener como cargos asociados por sus problemas por las demandas que él se ha tenido sino que además él recibiría cientos de millones de dólares sí por la venta por efectiva la venta. de la empresa sí Entonces, y considerando es... que su salida inclusive podrías recibir indemnización así que y aparte también. le van a dar indemnización que es como que aparte le hubieran dicho ya que te vas ¿necesitáis plata para la vecina? claro oh, dios güey pero es como uh. Como que ni siquiera, sí. ni siquiera se va a ir a vivir así a la... No sé, a la isla Cayman o se va a comprarla y no... No, mira, mira, para que te caiga una idea, cuando estos ejecutivos se re renuncian, ¿cachai? Y se vio durante la gestión de, de Activision Blizzard... Cuando estos ejecutivos de las grandes empresas renuncian, no renuncian para ir a vivir de su ganancias, renuncian para ir a irse a trabajar a otro lado. ¿Cachai? Sí. Porque al final la wea es plata. El tipo claro. Tiene muchísima plata Y el final lo único que quiere es más plata Entonces como Ni siquiera es un tema de plata si Es un tema ético Es como cómo este tipo puede seguir cómo se le puede seguir permitiendo operar Sí Justamente Realmente Qué costo mm. Así que por lo mismo eh, la acusación va Y ahí vamos a ver en el fondo En qué va a quedar el asunto Es que queda en algo es, al que final, queda lamentablemente, es que queda en algo Sí bueno, uh -huh. y la última noticia que tengo para poder cerrar es ah. que debido a la celebración de los 25 años de GoldenEye el Museo de Computación del Reino Unido sacó una edición particular en la cual se puede jugar con cuatro pantallas separadas el GoldenEye de la versión de 60 Wow, en el es, sí, eh, ahí lo tienen como una demostración en video que ahí lo pueden ver a través de la transmisión. En el cual lo que hace la pantalla es adaptarse en cuatro cuadros distintos. Y tiene también un modo que se muestra la pantalla completa para poder configurar el juego antes de jugarlo. En este video, obviamente, eh, tiene las cuatro pantallas en conjunto. Porque para la gente que no recuerda, eh, muchos de los juegos de Nintendo 64 y de consolas se jugaban con pantalla dividida. Y en modo de cuatro jugadores era una pantalla dividida ah. en cuatro y claro, muchos decían de que oye, porque qué hacen trampas? se puede ver al resto del los, de los oponente entonces salían soluciones muy arcaicas en su momento los casados. uno tapaban con cartón para poder jugar sí. otro. trataban de dividirse pero ya con los avances que se tienen actualmente no hay problema y aparte muchos juegos son la pantalla dividida de hasta dos jugadores y el resto juega en su otra consola oh, claro pero claro, recordando un poco la historia, tiene este modo en el cual eh, adapta y hace un zoom a los cuadros y así pueden jugar de forma independiente, y el museo explica de que solamente por efecto de demostración demostraron las cuatro pantallas eh, en conjunto, pero cuando uno lo visita, están las cuatro pantallas eh, ubicadas según la, eh, la cardinalidad, entonces uno está puesta en pantalla o sea, al, al norte, al sur... Sí. No, no vaya a gastar 10 mil dólares de equipo para poner la pantalla una al lado del otro Si la idea es que no se vean uno al claro. otro Entonces así lo tiene claro. así que, Oye, yo, me pregunto, yo me pregunto, ¿será interesante hacer eso mismo pero con el Starcraft 64? Porque si ustedes no sabían, Starcraft 64 mm. también tenía modo multiplayer sí. Pero era pantalla dividida, dividida. Entonces dividida. era completamente absurdo porque no es que te quitaba el espacio Sino que simplemente te cortaba la pantalla de la mitad y te quitaba la mitad del, del espacio claro. para poder jugar era horrible. Sí, no funcionaba, no, no no funcionaba. Pero igual sigue Pero siendo es que podría Sí, podía. Pero imagínate por ejemplo jugar Mario Kart 64 así, que también es de cuatro jugadores. Pero yo creo que ahí igual si está mirando la pantalla del otro. Pues. Sí. Es como, igual como me el artículo, era interesante porque obviamente en un FPS donde hay snipers y te podías esconder Poder ver dónde está escondido el otro era como un beneficio. Sí. No, y aparte que el, el Golden Eye fue un precursor de varias modalidades de juego. No del FPS, bueno. pero no, sino de varias modalidades, entre ellas también el, el tema de la arma. Por ejemplo, cuando capturar la Magnum o el, el mismo Golden Eye, que podéis disparar un, una sola bala, pero matáis al tiro al contrincante era absurdo y eran bastante entretenidos así que invitaba a compañeros porque al final jugar GoldenEye era era asombroso la, sí, la, y tener cuatro la, controles era caro era caro sí, era muy, muy caro. caro la verdad es como sí. si no tenéis cuatro amigos con sus propias consolas jugando con no y, y bueno esto después fue como de los precursores de cuando la gente tenía que conectar las consolas por ejemplo cuando juegan Halo y juegan los LAN sí incluso en PC pato alcanzaste a jugar LAN sí Sí, vuelan. Tenis Sí. Claro. Lleva, Llevando el computador, el gabinete completo, la pantalla. Y el computador, la pantalla gigante, SRT. Claro. Las claro. claro, la, la, la, la, la mochilas no, de Uber Eats no son nada comparado con llevar el computador. Oh, yo llené. No. Se, yo llevé el computador en esos carritos de feria, en ¿Sí? algún álbum. ¿En una la LAN? ¿En la, el la, la usar? un no. que fue el único que llegué entonces fue el único con el, como, ¿tú? Mismo, ¿tú? <risa> con el <risa> oh es estos jóvenes súper hoy en día lo que se han perdido sí yo no sé cómo se computadora Con todo ese ese carreteó ahí no sé no eso es algo entero en, fin, eh, en, en qué fin son las noticias que teníamos por hoy día sí son todas las noticias que teníamos hey. para hoy y con esto cerramos eh, obviamente tenerme Metaru, si tiene algún anuncio aprovechen Mira, ¿qué, eh, ¿qué están anunciando? ¿Qué, ¿Qué se le está apareciendo a eh, ahí, ahí oh. un... Ah, Ahí oh, hay un spoiler. Ya, vamos, va, vamos con el spoiler, porque no lo tenía mal. mano. Ahí. Bueno, nos, gracias a Valorant. ¿eh? No, Valorant. Oh. Sí. Ah. Oh. Eh, entre los días 5 a 8 de mayo, voy a revisar la pauta, porque creo que está ahí. Sí, está en la bota, está en la bota. Ya, gracias, que a última hora me lo pusieron. Ya. Yeah. Eh. Está bien, está bien. Ahí está. Eh, entre los días 5 y 8 de mayo de 2022 Se llevó a cabo los playoffs De Wild Rift Open Latinoamérica 2022 Para los que no saben Wild Rift es la versión móvil De League of Legends Y estuvieron ah, no, no, no. eh, Batran Gaming, Furious Gaming Y Leviathan eh, Enfrentándose para obtener el pase Mundial al Wild Rift Icons Que se venía haciendo como la liga de, de League of Legends Entre todas las regiones y la final se llevó a cabo el domingo 8, donde finalmente se dio por ganador a Leviathan, que se corona como el campeón latinoamericano que pasa directo a Mundial Wild Rift Icons 2022. Así que agradecemos Buenísimo. a Riot Games porque nos pasó una mochilita. Y nos pasó un, un, un pase así. Nice. Ah, bueno, hay ah, que para que hagan un boxing porque ya estamos fuera de tiempo en el local vienen un polerón si no me equivoco y una polera buena están bastante bonitas así que una vez más agradecemos a Rayo por la invitación y recuerden de que eh, próximamente se llevará a cabo el White Reef Icons donde también vamos a estar publicando en el sitio Paua.cl todas las noticias relacionadas a este evento así, así que para el concierto de, del, del concurso de Sony que hicieron ahí el fin de semana en el cual yo no podía participar pero... Sí. <risa> no, pero sí, se pero... llevó a cabo este, este domingo el, el sorteo. Mira, yeah, yo, yo tengo un dato. No mm -hmm. sé si te un dato también o no? Dale dale no, dale no. ya yeah, Yo tengo un dato y este es un dato más personal. Ahí le mandé por instante para todo el link. Pero eh, bueno, dentro de, de todo lo que estábamos hablando la semana pasada, que es la Golden Week en Japón y todo el asunto, eh, uno de mis desarrolladores favoritos, que no es SEGA, es eh, Falcon Sí Falcon, legendario desarrollador de JRPG en Japón, con una historia de, de muchísimos años que tiene un catálogo bastante grande en Steam Tiene su propia venta de eh, Golden Week ¡Ah, bueno. Muchos títulos, muchos títulos, de hecho hay un, hay un Nikon Falcon Bundle en Steam, que no tiene descuento no, no es como el, el, el descuento del Resident el que era 2%. Claro. Y eh, para que se hagan una idea de la cantidad de títulos que tienen ellos en Steam en este momento, el, el solo el bundle vale mil pesos. Pero es porque uh. son muchísimos Ojo. juegos. Pero si quieren una recomendación, yo les puedo recomendar inmediatamente que compren los Is Y en particular el Is 8, Están muy buenos. El IS-8, no, es hizo muy bueno. Muy buen juego. El Lacrimosa of Dana. Sí, ese lamentablemente no tiene descuento, mm. pero definitivamente vayan por ese juego. Es muy bueno, la música es hermosa. Y si <risa> no les gusta <risa> ese, ese juego, que okay, mira, para la gente que, le ju que jugó Xenoblade es muy probable que les guste. Ya. Yeah. Eh, sí. eh, hay, hay una, a nivel de gameplay, hay una, una propuesta bastante similar a la, a la de Xenoblade pero no tan enredada, mm, mucho, bueno. más, mucho más dinámica, mucho más orientada a lo que es el action RPG. Uh -huh. Y si no les gusta eso y prefieren un RPG más clásico, pero que igual, igual de bueno, con una historia muy buena, porque todos los juegos de Falcom tienen ese, ese legado, están los eh, Legends of Heroes. Bueno, en particular, el Trials uh -huh. in the Sky. Que ese es como el primero. Uh -huh. y, este, y la gracia de esos que son, aparte de que son muchísimos, es que todos ocurren dentro como del mismo universo. Entonces, si juegas uno, empiezas a jugar el otro y juega el otro, y, y bueno, uno puede decir, wow, igual son caletas, ¿cachai? Igual es como muchos juegos, pero piensa que cada uno de esos, eh, cada uno de esos RPG son fáciles, 60, 70 horas de gameplay ininterrumpido y todos muy buenos con historias muy vagales. Yeah. Así que si de verdad quieren comprar un juego donde ustedes se metan en una pasta horrenda, Vayan, vayan por, un viaje, por... un viaje de ida, <risa> <risa> <risa> <risa> <Y> un viaje, <risa> es un viaje de ida, hermano. No puede volver. <risa> y, y bueno, sí, y todos totalmente. estos bundles siempre vienen con mucho DLC y hay mucho contenido, pero la mayoría de esos DLC son solamente como cosméticos y no, y no es realmente DLC de contenido. Ya, pero definitivamente, si quieren una pasta, de la, si quieren un viaje de ida, qué, qué buena frase, si, <risa> si quieren un viaje de ida nomás. <risa> Vayan para la venta de Steam de Nihon Falcon, compren IS8 y después me lo pueden agradecer en, nuestra, en las redes sociales ahí que las vamos a mencionar más ratito. Sí. Bueno, ahí sí. dejé el enlace también a o través verdad, del, del, de Twitch DC. Sí. Así que eh, creo que con esto cerramos entonces. Vamos. Uh -huh. Vale. Entonces, muchas gracias por vernos en esta edición accidentada. <risa> la vez en la problema de colección de la cuatrifuerza, recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán encontrar diverso contenido, noticias, artículos eh, reseñas relacionados con videojuegos, con música, cine, televisión y mucho más, recuerden también visitar nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social a través de Facebook, Instagram eh, Twitter, Youtube y Twitch chicos, sus redes arroba tenecan en todos lados y arroba metarupx en todos lados. Sí. Y recuerden que la 4 y Fuerza sale los días lunes a contar de las 7 de la tarde. A menos que pase un accidente. Bueno, digamos lo <risa> contrario. Sí. sí. A menos que se caiga <risa> la transmisión por culpa de razones que no podemos controlar. Oh, sí. Así que pues eso es chicos. Padre. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Estamos hablando. Chau, chau. Vale. Chau. Vayan a comprar el La Cremosa of Dana es muy buen juego, Cómpralo, de verdad vale la pena. Se lo digo yo que me lo he jugado muchas veces.